Malinche, indígena mesoamericana, intérprete y compañera de Hernán Cortés. Fallecida en 1527, cuya labor fue fundamental en el proceso de conquista de México. Nacida en la región de Coatzacoalcos, actualmente en el estado de Veracruz. Con el nombre de Malinali, era hija de un cacique feudatario del imperio azteca y su lengua era la Nah, El tratamiento residencial que recibía convertía su nombre en Malin Sin, de donde en la de formación castellana, resultó Malinche. Fue enviada por sus padres a un cacique de Tabasco, donde aprendió la lengua maya propia del territorio. Cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a la zona, el 12 de marzo de 1519, recibió como presente 20 jóvenes esclavas, entre las cuales se encontraban quien, pese a que fue bautizada como Marina pasaría a ser más conocida como Panche. Las jóvenes fueron repartidas entre los hombres de Cortés, resultando Maniche asignada a Alonso Hernández Portocarrero. en hubo de marchar a España, comisionado por aquel, en julio de 1519. Desde entonces Maninche se convirtió en amante de Cortés, así como en su intérprete. En un principio contó con la colaboración en la traducción de Jerónimo de Aguilar, pero pronto habló la lengua de los españoles. En 1523 tuvo un hijo de Cortés, Martín, el primogénito, aunque ilegítimo del conquistador. Participó en la expedición que, en busca del rebelde Cristóbal de Olid, hacía la región de Higueras, Honduras emprendió Cortés en 1524. Por entonces fue repudiada por Cortés y se casó con uno de sus hombres de confianza, Juan Jaramillo, de quien dio a luz una hija llamada María, poco antes de fallecer.